Buenos días, hoy veremos la función año de Microsoft Excel. La función año nos devuelve el año de una fecha. Sin embargo, tiene alguna característica especial que debemos ver. Por ejemplo, empecemos con la fecha de hoy. Hoy es día 30 de diciembre de 2022. Si incrementamos esta fecha, veremos que tendremos pues días del año siguiente. Si usamos la función año, Fórmulas, insertar función y buscamos, en este caso, año, nos devuelve un año al que tenemos que pasarle un número de serie y nos devuelve un año. Devuelve el año un número entero en el rango 1909 1999 y hay que pasarle un número de serie. ¿Vale? Para números de fecha normales funciona sin ningún problema. ¿Qué sucede si arrastramos y hay un valor vacío? pues que para Excel un valor vacío es igual al cero, entonces el resultado va a ser un 1.900. ¿Qué sucede si metemos una fecha anterior a 1.900? 1.888, por ejemplo. Habíamos visto anteriormente que no soporta este número de fechas Microsoft Excel, por lo tanto, si como número de serie seleccionamos un año que no está, que no existe, que no está dentro del rango, nos devolverá un error. ¿Y qué sucede si usamos pues, una fecha que tampoco soporte por la parte de arriba? Por ejemplo, el 31 de diciembre de 1999, si continuamos, vemos que Excel no es capaz de llegar al 1 de enero del año 10.000 también será una fecha, por lo tanto, perdón, un campo de texto. Por lo tanto, si en esta celda ponemos la función año e indicamos el 12 del 2999 funcionará, pero en la siguiente nos devolverá un error. Con esto queda demostrado que la función año sí funciona sin ningún problema, pero nos va a arrojar solo el dato correspondiente a un año de una fecha válida. Si usamos fechas que no son válidas, no nos servirá. ¿Cómo podemos solventar esto? Podríamos trabajar con fechas que no entren dentro del rango de Excel y asumir que son campos de texto. Para ello, podríamos trabajar con funciones como la extracción de texto derecha que nos permite sacar el número decimales que queramos a la derecha de un texto, sabemos que una fecha, en este caso, tendrá cuatro dígitos anuales, le podemos decir que extraiga los cuatro dígitos y obtendremos un texto correspondiente al año. Pero esto implica trabajar con fechas en vez de números, lo que no es del todo correcto recordemos que el libreoffice excel sí permite el trabajo con fechas anteriores a 1900 y hasta aquí el capítulo sobre la función fecha perdón sobre la función año un saludo y hasta el próximo capítulo